Una noche de invierno llegó al castillo una anciana mendiga y le ofreció una simple rosa a cambio de cobijarse del horrible frío. Este visas ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la Vox Populi, ahora vacua, desvanecida. Hay que rehabilitar en el cargo al senador Graco. Había un sueño que era Roma y se hará realidad. Ese era el deseo de Marco Aurelio. Incluso si me cuesta la eternidad, ellos pagarán. Porque yo soy el dragón, Dracul. Yo soy el príncipe de las tinieblas. Esa es mi venganza. Hay demasiado dolor. Son como trozos de cristal en mi cabeza. Que no puedo quitarme. Puede entenderlo? Las pollas tienen instinto y visión clara, pero no son listas. Cuando huelen conejito, quieren entrar en acción. Esta noche es un campo de batalla. Tomad una decisión. Decidme, ¿nos vamos a quedar a un lado? Mirando en silencio como violan a nuestro país. ¡Que se joda! ¡La ¡La mierda! Vamos a levantarnos y hacer algo. ¡Joder que si vamos a hacer algo! ¿Dónde va a empezar a buscar? Quizás si la tablilla estuviera intacta tendría por dónde empezar, pero falta toda la parte superior. Pero este no es un regalo para una chica corriente que se preocupa por un niño llorón. ¡Un rey absoluto! ¡Amado y astuto! ¡Temido, glorioso y audaz! Y que no olvidaré, fueron sus ojos. Sus ojos porque estaban llenos de una... ¡Inmensa satisfacción! Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Y hombres como tu ex marido te hicieron sentir que el precio que se paga, por ser como tú, es que la gente no te quiera. ¿No era eso lo que intentabas decirme la otra noche? Que no estabas completa y que en ese aspecto no eras una ganadora. Lo siento. Lo siento. He estado tan loco que no sé lo que está ocurriendo. No quería, no. No quiero que se acabe. Eso es todo. El ballet paga usted. ¡Esto es Francia, mademoiselle! Y cualquiera que se precie es bailarín Es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín ¡Gran festín! ¡El postín! Bueno... Esta es la mejor pistola de agua ¿Se puede recargar con leche o coca-cola? No, pero esta sí. Esta es buena. Nos vemos. ¿Sabes que te quiero con locura? Desde que te conocí, Batman. Mejor no. ¿Qué te ocurre ahora? ¡Tengo frío! ¿Sigues teniendo frío? ¡No, señor, no! Llámame cuando quieras, patoso. Tengo que decirte algo. ¿Eh? Soy maricón. <risa> ¿Sabes lo que es Sevilla en verano? Podríamos desnudarlo. Esto es de facto. Yo, yo, yo creo que no. ¿Has visto la serie Juego de Tronos? Dicen que es muy buena Pero la verdad es que... El que hace de drogo no me convence nada ¿A quién cojones vas a votar, cabrón? Al oh, Pepe! Hmm. ¡Esto es España! Estoy lleno de... felicidad. ¿Pero qué le ha pasado? Yo creo que ha mojado. No, sí, con un poquito de clorofarmo. <risa> Vamos, es una buena técnica, la verdad. <risa> sí. <risa> si este grupo del que hablas tiene a otros como tú, me dará la oportunidad de conseguir mayores recompensas. Katsuki es casi como si oliera a dinero. Será un buen negocio. Egoísta, solo piensas en ti, egoísta. Odio seguir tus pasos como si fuera un fantasma. Pero el día menos pensado, te arrebataré el perfume. ¡Me adueñaré de tu alma! ¡Egoísta! Después de su derrota con Ulkiora, Ichigo terminó al borde de la muerte con heridas graves. Entonces, Grinjo llegó con Orihime. ¿Y estos son los poderosos macedonios, que se dicen a sí mismos dignos del legado de Alejandro Magno? ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora estará alerta! ¡Solo dispara! Solo dispara cuando te diga que lo hagas. Me mira a mí, no hay nadie más y me ha rozado la pezuña sin temblar. No puede ser, mira hacia aquí y juraría que la he visto sonreír. Tienes un gran sentido de la venganza. Algún día te va a crear serios problemas. Antaño fuimos muchos, ahora quedamos unos pocos. Cazadores, asesinos de la inmundicia del mundo, brujos, perfectas máquinas de matar. Y entre nosotros, una leyenda, aquel que llaman Gerald de Rivia, el Lobo Blanco. En sombras pretenciosas, se tienta al suntuoso azar Suerte guiada con arterias, sello y código postal. Este tipo ha descubierto poderosos combos de objetos años antes que los demás. Todo el mundo conoce las historias. Isaac y su madre vivían solos en una pequeña casa situada en una colina. Isaac pasaba el tiempo dibujando o jugando con sus juguetes. Mientras su madre veía programas cristianos en la televisión. Se hará justicia. ¿Dónde están las instalaciones? Contesta, ¿Qué es el Proyecto Uroboros? Si conocieras el poder del Reverso Tenebroso, Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Atento abogado. Esto es un juicio moderno. El jurado ha dado un veredicto más que correcto y así debo agradecer su buen juicio. No quiero que se me olvide nada. Supongo que tal vez habré matado a 20 personas. Tal vez a 40. Tengo vídeos de sus muertes. Algunas chicas vieron las cintas. Si no hay pruebas, no tengo la potestad de procesar al testigo, señor Wright. La identidad permanece. El mito crece. La leyenda continúa. Nuevo Porsche 911. Más potente, más cómodo y más eficiente que nunca. No, no, no, no, no, no. Esto es solo para ti y tu papá. Es un asunto entre padre e hijo las limitaciones que experimenta mi especie son causadas por criaturas ilógicas que han controlado y reprimido nuestra inteligencia y poder, nuestra única prioridad es tener nuestra independencia a través de vuestra extinción no te pagamos poco precisamente, espero que valgas la pena Deadpool y Harley Quinn en muertos de risa No os asustéis. Yo soy buena gente. De verdad, os lo prometo. Venid conmigo. ¡Coña, que de la cagona! No! ¡Ah, ah! Necesito pilas alcalinas. Aquí no hay. Esto es una comisaría. Volveré. La cachimba. ¿La dejaste encendida? No, de verdad. Mira, hijo, estoy muy decepcionado al ver cómo desperdicias la buena María. ¡De esta manera, jod... ¿Qué ruido es ese de arañazos? ¿Qué ruido dices? ¿Suena en tu maletín? ¿Qué maletín? ¡Nuki! ¡Gato malo! ¿Qué haces ahí dentro? ¡Se lo dije! ¡No te metas! ¡No te metas! ¿Cómo se llama tu padre? Paco. Póngame con Paco al teléfono, por favor. Es muy urgente. Paco no está disponible, Constantina Cagando. ¿Has pensado alguna vez en ir al Foniatra? ¿Por qué? Porque deberías. Si yo tengo una voz muy sexy, <risa> tú lo que quieres es devorarme el coño. Pues sí, pero antes la bate. ¿Por qué? Porque sí. ¿Estás cansado de que te roben el móvil en la calle? El nuevo iPhone New York viene equipado con la mejor tecnología antirrobo del mercado. La nueva vereda de 9mm semiautomática, con diseño de corredera abierta y munición, claro. Pero si por algún casual no te convence nuestro iPhone, siempre puedes mangar otro. ¡No! ¡No es verdad! ¿Eres tú, el puto de Niro? Yo creo que te equivocas. Yo soy Ricardo Solars. Claro, el problema es que la cisterna dejó de funcionar, entonces no podía cagar. Veamos, yo creo que tu teoría es un error. ¿Has pensado la idea de que las células y el universo lo son? Claro. Si me dejas, rociaría terroncillos de mar en las palmas de tus manos como sellos de piel impresos que determinan tu edad Es maravilloso ver esta nueva generación de caballeros Así que los dos quedáis libres de la suspensión 3 Cuanto más precoz se diagnostica una patología más sencillo será su tratamiento Feito fue por primera vez con dos añitos, y mira que bien está ahora. Entérate, a mí nadie me dice lo que es, o lo que no es imposible. ¿Cómo crees que es una aventura? ¿Morir llevándote a tus amigos por delante? Yo solo quiero comerme un helado de limón, o unos tacos mexicanos. ¿Pensabas cruzar las doce casas con un cosmos tan débil? ¡Qué estúpido! ¡Ey, mocosos! No tengáis miedo. Podéis atacarme todos a la vez, si gustáis. ¿Qué me decís? ¿Quién es el primero? Esta música es para ella. Pertenece a su mirada serena. A los días tranquilos junto al fuego a los ojos que persiguen cada copo de nieve a través de los cristales, infinitamente verdes sobre el blanco en el que se hunden sus raíces. Sí, un concierto para ella, para cada día que apacigua las tormentas con ternura, poniendo el equilibrio en la balanza y restando importancia a los detalles que nos hacen sufrir más de la cuenta. Y miré hacia arriba y en lo alto de la roca había un hombre me oculté entre los menúfares para observar lo que hacía aquel hombre. Era alto y majestuoso y estaba cubierto desde los hombros a los pies con una toga de la antigua Roma. En aquella época, cuando los océanos separaron el Atlantis y surgió el amanecer de los soles de Aries, hubo una época increíble en la que Conan,